Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estoy intentando entrar a la transmisión. Bueno, estaba intentando entrar a la transmisión de Instagram. Hoy estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitch, en YouTube y en Facebook. Cinco plataformas estamos transmitiendo en vivo y en directo. Buenas noches a todos. Ya es lunes, lunes 9 de mayo, mañana es el día de las mamás. Así que vamos a iniciar esta semana, espero que se encuentren muy bien, que les haya ido de la mejor manera el fin de semana. Que todo esté perfectísimo. Le mando un abrazo a toda la gente que me está viendo en Instagram el día de hoy. En TikTok, en Facebook, en YouTube. Gracias por sus estrellitas. Gracias por los superchats. Gracias por los likes. Gracias por las compartidas. Gracias, gente. Eh, les anuncio que eh, próximamente estaré en YouNow otra vez. Estoy arreglando ese asuntito. Una, una expulsión eh, que nadie me da la cara en YouNow. Nadie me da la cara por, por la expulsión porque no tienen motivos. Porque fue una arbitrariedad. Arbitrariedad, exactamente. Eh, una injusticia el que me hayan expulsado de la plataforma de YouNow solamente porque eh, una persona dijo que me banearan. Solamente... Eso no hubo ningún otro motivo más. No falté a ninguna, ninguna, así que falta de la plataforma. Así que simplemente fue porque esta persona me, me pidió que me bañaran. Pero eh, pues él no es el único poderoso dentro de Unau, no. Afortunadamente, eh, yo tengo amigos que son de mucho respeto. Entonces, yo creo que la cuenta de YouNow me la tienen que regresar. Y si no me la regresan, entonces eh, abriré otra, no pasa nada, y volveremos a ser eh, partners en YouNow otra vez. Así que no me preocupo por eso, estamos en cinco plataformas transmitiendo. Si estuviera YouNow estaríamos en seis plataformas y estaría muy contento, de todas maneras estoy muy feliz por estar con ustedes y platicar, yo la verdad quería platicar de otras cosas, les voy a comentar que eh, muchos de ustedes me han estado pidiendo seguidores, más bien seguidores ¿no? míos, porque últimamente ha habido muchos trons y gente que viene de Mafian TV y mucha gente nueva que viene y pues está viendo eh, y analizando ¿no? cómo somos eh, como persona, y entonces ellos están indecisos sobre si atacarme o, o recomendarme, pero bueno, a toda esa gente nueva que no me conoce y que recién está viendo mis transmisiones, les mando un abrazo, un saludo, gracias por estar acá, a los que son parte de Mafia TV, bienvenidos, aunque son trolls y, y están comentando puras cosas malas, está bien, no se preocupen, y para la gente que me sigue estoy con, con ustedes gente que me sigue sí estoy un poco molesto fíjense porque eh, me han estado pidiendo que ya cambie el tema que me estoy eh, lucrando del caso de Devani yo desde un momento desde el primer momento dije que lo vuelvo a repetir yo me estoy lucrando del caso de Devani sí, yo lo acepto me estoy lucrando del caso de Devani ya lo expliqué por qué eh, ya hablé del algoritmo, ¿sí? Y entonces me han estado pidiendo, eh, a ver, aquí hay un mensajito que quiero, ahorita lo voy a leer, me han estado pidiendo que cambie el tema, pues sí, a mí me gustan mucho otros temas, me encantan los temas de misterio, paranormales, y cosas de, de investigación y etcétera, el mundo sigue girando y siguen sucediendo cosas, y entonces, por eso el día de hoy decidí hacerles caso, subir un video de una el iceberg de, de los niños, que está bien interesante. Las historias son súper perturbadoras. Está bueno el, el video. Me gustó mucho la edición. Pues nos tardamos tres días en, en la editada, en la grabada, en la leída, en la renderizada, en la publicidad, en todo. Tres días nos tardamos. ¿Y qué creen, gente? Que el día de hoy lo subo. Y que tiene apenas 5 mil vistas, ¿no? Entonces, es ahí, ese es el problema, gente. No es porque yo no quiera, sino ese es el problema. Si ustedes, los que me reclaman tanto de que ya no me lucre con el caso de Devani y que haga lo mío, eh, no apoyan a lo que eh, los videos que yo estoy haciendo, los que siempre hacía, la temática que llevaba, pues entonces. No se puede, tengo que hablar de la tendencia. ¿Por qué? Por el algoritmo. Ok, lo repito nuevamente: por el algoritmo. Si me estoy lucrando, si los medios están lucrando, si eh, Mafia TV se estaba lucrando, si el salseo de Frank se estaba lucrando, si hay un montón de canales que se están lucrando, eh, es porque el algoritmo son los videos que comparte y el algoritmo comparte esos videos porque ustedes quieren saber de ese tema, el algoritmo les arroja lo que ustedes quieren ver, y ustedes quieren ver este caso de Devani, por eso hay tantas vistas, y uno como creador, pues yo hago videos, me tardo dos, tres días en hacer un video, pero para que lo vean cinco mil personas, es muy, muy decepcionante, hay mucha gente que me decía, que por qué había cambiado, el giro desde hace mucho tiempo, ¿no? Que constantemente había estado cambiando, precisamente es por el algoritmo. El algoritmo es que nos manda y ordena, ¿no? Hay algunos canales que ya tienen su algoritmo, o que el algoritmo los beneficia en el tema que están, y qué padrísimo eso. Porque entonces ellos no se, ellos no se salen de su temática, siguen haciendo la misma, y el algoritmo los ha tomado y los recomienda. Entonces, esos canales, wow, fabuloso. Me gustaría ser uno de esos canales, pero no, lamentablemente, en la gran extinción de canales de primera generación, a mí me tocó ser eh, ya no compartido, a otros compañeros les tocó ya no monetizar. A los compañeros que les tocó que les quitaban la monetiza monetiz monetización, pues fueron los que se han perdido, los que desaparecieron, mis compañeros de primera generación. En este caso, a mí sí, el algoritmo sí me permite monetizar, pero no me recomienda, no, no comparte mis videos. Entonces, esa es la maldición que a mí me tocó. Por eso sigo vivo y noto, y me doy cuenta con esto dentro de mi canal, que si sigo las tendencias, el algoritmo me va a beneficiar. Va a ser eh, bondadoso con mi canal de YouTube. Y es muy triste porque seguro hay cosas que a mí ni me importan, ¿no? Como el, como el juicio este entre el actor este y su esposa. Por ejemplo, es algo que a mí no me interesaría hacer videos, pero noto por ahí a, a mi amigo del Carajo TV en Argentina que le va muy bien con esos videos y algunos otros que están llevando la nota. Entonces son son temas de actualidad, temas que están en tendencia. No todos me gustan, pero si no me acoplo a las tendencias, mi canal simplemente no avanza. Y yo quiero que mi canal avance, ¿no? Entonces, de pronto sí les voy a subir videos de temática paranormal, de terror, de criptozoología, de ufología, de parapsicología, etcétera. Las mismas transmisiones, eh, podcast con compañeros que hablan sobre esta temática, pero pues también voy a tener que hacer videos de la tendencia. ¿Por qué? Porque el algoritmo es lo que quiere y el algoritmo son ustedes. Entonces, como el algoritmo son ustedes y es lo que piden, pues entonces tengo que ir con tendencias. Así que no me sigan diciendo que deje el tema de Devani, que ya haga lo mío, que, no, que me estoy lucrando. Sí, gente, sí. Sí, me estoy lucrando. De este y de todos los temas virales que vengan, me voy a lucrar de todos los temas virales que vengan. Yo les soy honesto, les soy sincero, eh, ustedes no me conocen o no están aquí porque haya sido una persona que, que se maneja mal, ¿no? Están aquí desde hace mucho porque me conocen, porque saben que soy honesto, porque saben que soy justo, porque saben que busco la verdad. Entonces mis valores no, no, no están cambiando, mis valores no cambian, pero si quieren ver de manera eh, moralmente mal que yo hable de los temas en tendencia, pues ni modo, gente, ni modo. Mientras la tendencia y el algoritmo me beneficien, ahí voy a tener que estar. Voy a leer, eh, tengo varias noticitas aquí interesantes sobre el caso de Devani, varias, varias noticias, una muy importante y una que me preocupa. Esa, esa, ese dato que hoy les voy a arrojar y que me preocupa, me preocupa, no sé por qué me preocupa, pero sé que es peligroso. Entonces, sí, nos estamos profundizando en cosas más turbias. Déjenme leer primero el mensajito de NeverFake que dice, Oclac, Javi Oliveira dice que tiene cosas malas que contar de ti. Parece que le caes mal. Eh, Javi Oliveira, Javi Olive, Oliveira, tengo eh, 14 años dentro de YouTube. Eh, todas mis cosas las eh, he subido a redes sociales eh, he pasado por muchos pleitos con diferentes personas he ayudado a muchos youtubers he estado en, en muchas polémicas si tienes que contar algo feo o malo de mí cuéntalo con todo con toda la libertad eh, solamente no cuentes mentiras no porque es ahí donde pueden o, o la gente es cuando lincha eh, de forma eh, cibernética a, a la gente si tienes, es que en serio yo, yo la verdad sé que no he hecho cosas malas entonces pues no me preocupa pero si tú quieres Javi Oliveira y mándale ese mensajito a Javi Oliveira, si tú quieres eh, hablar cosas malas de mí, háblalas mi hermano con todo gusto, si son cosas verdaderas mías, a la gente le voy a decir sí, sí, sí, yo dije eso, sí, sí, yo hice eso, sí, sí, etcétera, lo admito, porque yo no soy de andar de, de, de mentiroso, eso es lo que menos me gusta, ¿no? Y de querer ocultar las cosas y hacerme pasar por el superhéroe, ¿no, gente? Si me quieren bien, si no me quieren tan bien, yo trato de siempre ser honesto, eh, agradable, atento, amigable, pero cuando alguien viene y me molesta, cuando alguien viene y me dice groserías, pues también sé responder, ¿no? Eh, pero casi no, no, no, busco, no busco el pleito, solamente con, con la gente que, que es muy troll. Esa es mi diversión, esa es batear a los trolls, es mi diversión. Entonces, pues no me imagino qué cosas malas pueda hablar de mí Javi Oliveira. Eh, a ver. Eh, pues no, no, nunca le he pegado a una viejita. Este, ser gay no es malo y tampoco, tampoco soy gay. Eh, feministas, eh, no, no apoyo ni, ni, ni molesto a las feministas, no. algo, algo más malo. Otra cosa más mala, ayúdeme a encontrar cosas malas, gente, que, que a lo mejor haya hecho, pues matado, pues ma <risas> matado, a lo mejor es eso, a lo mejor esta es la cosa mala que quiere decir de mí, ahorita que me acuerdo, a lo mejor va a decir que, que maté a una persona en Estados Unidos, este, pero estoy arrepentido de eso, Javier Oliveira. Eh, ese asesinato eh, fue en defensa propia, eh, de todas maneras yo sabía que la policía no me iba a entender, entonces por eso escapé de Estados Unidos y estoy en México, entonces yo creo que eso, pues claro, es lo más malo que puedes contar de mí, ¿no?, que, que haya matado a una persona, pero pues de ahí en fuera no, ¿eh?, de ahí en fuera no. Eh, los que te seguimos de tantos años sabemos que antes ha tocado en temas como este, cuando hay misterios o rumores, los de Hueso Colorado, te apoyamos. Gracias, Paola Sáenz. Yo sé que sí, Paola, yo sé que sí, gracias. A lo mejor me vieron comer tacos sin salsa. Oye, eso eso sí puede ser muy malo, sí puede ser muy malo este, comer tacos sin salsa, pero no yo siempre le pongo salsa y limón nunca, nunca he comido tacos sin salsa, no, la verdad no, no, eso sí no me puede acusar de eso, déjenme ver de qué más me puede acusar, algo muy malo que yo haya hecho, decir la verdad, decir la verdad ha sido siempre una cosa mala, en mi vida me ha ido muy mal cuando digo verdades, este, me gustaría ser mentiroso porque a la gente mentirosa le va mejor, y por decir verdades me ha ido muy mal, eso es lo más malo que yo recuerdo que haya hecho, este, y ya, entonces, Javi Oliveira, lo conozco, porque hacía transmisiones en YouNow, y porque vi un fragmento, donde hizo un, como un debate con Mafián TV, y le pidió su, su título, entonces, eh, eso, por eso lo conozco a, a, a, este, Javi Oliveira, Javi Oliveira, por eso lo conozco, y no, no sabía que me conocía entonces no sé qué secretos tenga que decir de mí, no sé, que le digo gordos a los gordos, que les digo feos a los feos, supongo que eso, hola Oxlack, Javi, estaba hablando de mafián y de ti, pero las cosas malas son de mafián, no de ti, ¡Ay, Berenice Ramos! Y ustedes vienen a hacer todo un chisme. Todo un chisme. Ya Yo ya estaba... este, Ya le estaba entrando a un pleito con, con Javi Oliveira. Y yo ya dije que ya maté a alguien. Ya valió madre, Ya valió madre. Ángeles Mayo nos mandó dos pesos, ¿no? Dos dólares. Dice, sigue hablando de Devanik. No se apague la verdad. Híjole, sobre el caso de Devani, gente... Miren, el papá hoy salió a hablar, a dar una, una un video en su canal de YouTube. Recuerden que ya tiene canal de YouTube. Él dijo que no tenía contacto con ningún YouTuber, que no, no hablaba eh, en, pues así con alguien en específico, algún YouTuber, ¿no? Que toda la información iba a estar... Eh, en su canal de YouTube, y entonces ahí es donde ha estado informando ahí todos los medios, los youtubers o la gente que quiera informarse del caso de Devani, puede ir ahí, y puede escuchar cuáles son las actualizaciones saludos desde Lima, Perú, un fuerte abrazo, Jack Valdivia, gracias mi hermano, dos soles peruanos eh, les voy a decir una cosa gente, yo en el caso de Devani he entrado, si se dan cuenta pero no he entrado a, a lo que es el caso de Devani, a lo que la fiscalía está investigando, yo no he entrado a eso. Yo he entrado a todo lo turbio que se ha levantado alrededor, todo lo que hay de redes sociales del caso de Devani, a eso sí le he entrado, a eso. Entonces, por eso yo no me siento... Eh, con esa idea de que estoy lucrando de mala forma con el tema de Devani porque lo que estoy haciendo es hablar sobre las cosas que salen en internet no necesariamente del caso de Devani por eso no, no he tratado de contactar al papá de Devani para hacerle una entrevista por eso no le he creído al chico este que habló que era amigo de Devani yo no le creí y se los dije por eso tampoco le creí a la chica que nos habló y que era la Escort y que conoció al jaguar, tampoco le creí, se los dije. Entonces, cuando ya son cosas que son realmente eh, importantes del caso de Devani, a mí no me constan y solamente esa información la tiene la fiscalía. Por eso yo, de todo lo que puedo hablar, es sobre la mugre, sobre las mentiras, sobre lo turbio que hay alrededor del caso de Devani, que es el internet y todas sus historias y conspiraciones. De eso es lo que yo me encargo, ¿no? Y de hecho iba a hacer un video, o voy a hacer un video, de las cosas falsas que se han dicho del caso de Devani. Hay que limpiar todas esas cosas que son falsas y dejar simplemente lo que es, lo que ha sucedido. Lamentablemente no confiamos en la fiscalía, pero ellos son los que tienen la mayor información y lamentablemente nosotros no la conocemos en su totalidad. El papá de Devani sí la conoce, supongo, o conoce más información que nosotros, y por eso él está brindando esa información a través de su canal de YouTube, la cual eh, les agradecemos mucho. Eh, Ryan nos mandó 10 pesotes, gracias Ryan. Dice, ¿el salció de Frank? Javi sí habló mal de Ox, o okay, que la canción. Fíjate en el directo de ayer, cuando toca el tema, deja entrever algo malo sobre Ox que deja ver algo entre malo. En serio, yo a Javier Oliveira no lo no conozco más que por YouNow. Nunca he visto sus transmisiones. Eh, supe que levantaba muchas polémicas, que también arma muchos conflictos, pero yo eh, nunca le he hablado, nunca he visto un directo completo, en su canal de YouTube tampoco. Entonces, si él me conoce... Pues sí, que diga las cosas malas, entonces, Si ¿ya me quieren echar a pelear con él? No, pues que diga las cosas malas, eh, no pasa nada. Si yo he hecho cosas malas, las voy a aceptar, ni modo, eh, eso pasa, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable de las cosas malas que haga y pues si hice algo malo, pues tengo que aceptarlo. Raya nos mandó 10 pesotes, gracias, gracias. Y si es sobre esto de que me estoy lucrando con el caso de Devani, eh, sí, me estoy lucrando con el caso de Devani, me estoy lucrando con el caso de los ovnis, me estoy lucrando con el caso de los fantasmas, me estoy lucrando con los temas que salen en TikTok, me estoy lucrando con la gente que entrevisto, me estoy lucrando con las creepypastas, me estoy lucrando con los icebergs, yo me lucro de todo, gente. De eso se trata. De lucrar con todos los temas. Entonces, eh, que tire la, la primera piedra quien no se haya lucrado con algún tema. ¿No? Los youtubers hacen eso, ¿no? Hay algunos que podríamos pensar que hacen su contenido propio y que crean cosas nuevas. Entonces, ellos no se lucrarían. Pero la mayoría, todos los que están en YouTube, las noticias principalmente, los reporteros, todos, todos se lucran de cosas que suceden, todos. Ángeles Mayo nos mandó cinco pesos, cinco dólares. Dice, es verdad que hay tres personas que huyeron al extranjero prófugas del caso de Emani, incluso al que la correteó y le pegó en la cara en la quinta. Yo no sé esa información de dónde la saquen, gente. Por eso es que quiero desmentir varias cosas. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que la gente comenzó a decir es que cuando... A Devani la estaban buscando, se encontraron cinco, cinco mujeres muertas. Eh, pero hacen referencia como a cinco personas muertas en el lugar. O al menos así la entendió la, las personas. Que en el hotel ya habían matado a personas, que en las cercanías habían encontrado mujeres muertas. No, gente. Durante la investigación de Devani se encontraron sí mujeres asesinadas, pero en diferentes sitios de Nuevo León, que también es horrible y es terrible, es obsceno, es algo eh, que no podemos permitir, pero no, pero la información debe de ser correcta, ¿no? Porque hay mucha gente, y les voy a dar espacio a la gente si me habla, tergiversan, ¿sí se dice así? Tergiversan la información, y por eso se hace tanto... Me ollo del asunto. Chaparrita Mexicana nos mandó 5 dólares, Chaparrita. Gracias, gente. Ay, les digo primero... Bueno, les voy a decir varias cositas de lo que, del caso de Devan y de hoy. Eh, vi un video donde se muestra eh, la empresa Alcosa, donde se ve una camioneta eh, pick-up color negra, como la que la fiscalía dice que entró después de Devani al hotel, entonces eso está interesante, porque una camioneta negra con las características de las que menciona la fiscalía, estaba estacionada dentro de Alcosa, el video está ahí, están las fotografías, eh, se los puedo enseñar en un video porque no puedo hacer ahorita esta práctica de ponerles imágenes, entonces... Eh, esa es la primera noticia que a lo mejor no conocían. Rayadicto CFM nos manda 20 pesotes, gracias. Dice Othlack, mi esposa Yasmin te manda saludos. Un abrazo para ti, mi hermano, y para tu esposa Yasmin. Un abrazote. Gracias, chicos, por estar viendo la transmisión. Les voy a dar otra, otra noticia. Y que esto tiene que ver a lo mejor con algo de, de mafián, ¿no? Y no, no, es, no es tema hablar de mafián, ¿no? No es mi intención estar hablando de mafián y de mafián de mafián. Pero bueno, él es noticia. Él es una noticia que está pegado con la noticia de Devani. Entonces, somos comunicadores. Estamos exponiendo lo que sucede alrededor del caso de Devani. No es por quererlo chingar, ¿no? A mí el Mafia TV desde siempre no, no, no busqué molestarlo. Les repito, él fue el que empezó el pleito. Él fue quien empezó el pleito no es mi intención seguir peleando con él, pero si menciono a Mafia TV es porque tiene relación con el tema, entonces simplemente por eso lo menciono, no quiero pelear con él, no me cae mal, incluso a pesar de que me dijo tantas groserías, pues a mí se me resbala eso, no, no, no me interesa, no, no, sé que, y siempre lo dije, que era una persona que me desagradaba, que no me... Eh, que no sentía confianza, que es una persona grosera, altanera y demás, y por eso esas personas mejor de distancia, ¿no? Porque ya sabía cómo era, desde siempre. Pero no es por, por ganas de molestar a, a Mafián TV. Pero, ahí va algo que, que me hizo pensar en lo que sucedió, o que sucedió hoy con Mafián TV. Ahí les va la noticia. Héctor Martínez nos mandó 10 pesotes, gracias, dice, por favor, trata de hacer viral el tipo de persona que es Mafia en TV. No puedo creer que ahora esté hablando mal del papá de, muchacha, de la muchacha, después de hacer bastante dinero a costillas de ellos. Yo aquí voy a decir las verdades, gente. No es por chingarlo a ¿eh? él, no es por chingar a nadie. ¿eh? Eh, si, si me toca chingarme a mí mismo al decir verdades pues me toca, como eso de que te estás lucrando, te estás lucrando, pues sí me estoy lucrando, sí me estoy lucrando, eh, llévenselo a la cabeza y recuerden, sí me estoy lucrando del caso de Devani, para que no me estén diciendo, y dices que solamente mafianza lucra, no, yo me lucro, yo me lucro, entiéndalo, por favor, graben esto, yo me estoy lucrando del caso de Devani, ¿sale? Carlos Chanona nos mandó 20 pesotes, hola Oslac, saludos bebés. saludos, ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo que hola, bebé? ¿Cómo que hola, bebé? Bien, pues la noticia es que Alcosa sacó un comunicado. El comunicado eh, va hacia las autoridades, va y señala al papá de Devani, porque dice que el papá de Devani ha levantado sospechas sobre la empresa, porque faltan ocho minutos supuestamente ocho minutos de grabación que no se han dado, que no se le dieron, que Alcosa no se la dio al papá, no se la dio a la fiscalía, pero Alcosa comenta en este, eh, en este texto que ellos entregaron completamente, eh, pues yo creo que es como una caja de grabación, ¿no? El disco duro, y que ahí está toda la grabación, pero que el papá, por decir constantemente que Alcosa escondía ocho minutos de grabación, pues que ustedes, las personas, se habían, eh, pues se lo estaban tomando a que Alcosa algo debía, algo tenía que ver, y que incluso tenían amenazas, y amenazas reales de incendiar la empresa. Entonces, Alcosa está levantando y está pidiendo a las autoridades que la resguarden, le está pidiendo protección a las autoridades contra todos ustedes, la gente que piensa que en Alcosa hay cosas turbias, y contra quien resulte responsable de señalar a Alcosa que tiene algo que ver con esto, es decir, youtubers, literalmente en este texto que ha mandado Alcosa a las, a las autoridades, dice youtubers, que han promovido conspiraciones hacia su empresa. Así que van a hacer denuncias a los youtubers conspiracionistas que hicieron que la gente se vuelque en contra de la empresa Alcosa. Eso suena a peligro. Entonces, bueno, yo en mis videos, yo nunca he señalado a la empresa Alcosa como ellos son los culpables, ellos etcétera, no sé, no sé si Mafián TV sí, yo no he visto sus transmisiones de Mafián TV, no estoy al día de Mafián TV, no, no veo porque no sé en dónde hace sus transmisiones, no, no las veo, yo no sé si él haya comentado cosas malas de la empresa, pero si ha, ha comentado cosas malas, está en la misma que el supuesto jaguar, Gustavo Isidoro, que también quiere levantar una denuncia en contra de Mafián, porque según él, él según eh, Gustavo, Mafián fue quien dio a conocer su nombre y su fotografía. Yo, yo soy justo, yo sé que no fue Mafián TV quien dio a conocer el nombre y la fotografía de, del jaguar, yo sé que fue en redes sociales y grupos de Monterrey, ahí fue donde se filtraron esas fotografías y el nombre de Gustavo, así que para que vean que uno es honesto y justo, Mafián TV no no fue el primero que enseñó esa fotografía ni el nombre del supuesto jaguar. Pero si Mafión TV tiene algunos videos en donde señala a la empresa Alcosa, a lo mejor puede tener problemas por ahí, ¿no? Yo ya revisé lo mío y, y no no no he mencionado como que la empresa Alcosa haya tenido cosas turbias o que sea partícipe de este, de este crimen. Jonathan Armando Espinosa Ramón dice, Johnny y Evelyn, te mandamos saludos desde Mexicali. Mexicali, Johnny y Evelyn. Evelyn Avilés, Evelyn Avilés ya tiene novio o es otra Evelyn. Johnny y Evelyn, les mando un abrazote hasta donde se encuentren. Gracias. Eh, entonces puede ser que Mafián TV el día de hoy haya dicho que ya no va a hablar del caso de Devani, Quizá precisamente por este tipo de cosas que se están generando alrededor, ¿no? Que puede haber denuncias por parte de la empresa Alcosa, denuncia de parte de, de este Gustavo, eh, denuncias de otras personas, no sé, o, o como lo hemos visto, que dice que va a dejar de hablar del caso de Devani, porque el papá de Devani no lo dijo tal cual, no tome mis palabras como literal, como lo haya dicho, pero hizo entender como que era malagradecido, ¿no? Como que él lo ayudó, como que él estuvo todo el tiempo con él y ahora que, que saca su canal de YouTube no le no dice que Mafian TV le mandó gente, que Mafian TV lo ha apoyado, o sea que Mafian TV se siente traicionado, entre comillas, traicionado y por eso mismo el día de hoy mencionó que ya no iba a hablar del tema de Devani y ni apoyar el caso ni a su papá. Lo que a mí me parece muy, muy malo, muy mala onda de, de Mafia TV, y ustedes lo deben de ver, digo, está bien que sean sus fans, pero no porque sean los fans tienen que solapar groserías y cosas que están mal. Sean fans, pero también tengan criterio. En serio, por favor, incluso la gente que me sigue a mí, lo que no les gusta de mí, pues bueno, me lo dicen y me lo dicen a cada rato, o sea, yo creo que yo tengo más trolls que fans, pero bueno, los fans que son de Mafian TV, eh, sean justos y honestos. El día de hoy, Mafia, bueno, yo creo que fue ayer, Mafian TV habló mal del papá de Devani, le habló, que, habló que, que iba a quitar los videos de... Tengo una llamada telefónica, a ver si es muy importante... Bueno, oh, oh, Sí estoy en vivo, ¿qué pasa? ¿Qué onda, Oye, no, lo que pasa es que te marco porque estoy viendo en, en, estaba, estaba viendo en vivo, güey, y veo que hay unos comentarios que están diciendo que al parecer creo que tú malinterpretaste la entrevista que hice hoy y creo que no sé si pensaste que yo te tiré caca o algo así, es, es nomás te hago para, para aclararlo, güey, no, no quiero que... Que pienses algo así o no sé qué pedo, pero lo sabía en tus comentarios, no sé, si hay, no sé si mencionaste algo al respecto y este, dije, no, pues lo voy a marcar para que me lo diga él, qué qué, qué fue lo que mencionaste. Dicen que Javi Oliveira dijo que habló mal de mí, eso es lo que estaban diciendo. Ah, no, pero veo un comentario de que el salsa de Frank no habló mal de ti. Eh, yo dije, no, obviamente no, yo no, yo no he hablado mal de, de, de, de, de Oxlack en ningún momento. Ni en la entrevista de hace rato, güey, no, no, o sea, se te se mencionó, pero no por parte de mí, pero pues, este, nada no, más no quería dejarlo en claro, güey, que ya en ningún momento he hablado mal de ti, güey, nada no, más eso. Y no, sí, el no... tema de Cali, de, de yo hace un momento estaba viendo su el directo que hizo y sí, te menciona, no sé. Curioso, a mí, a mí me da mucha curiosidad. Ojalá y lo diga, porque a mí me no, da mucha. No impresionante, pero ¿por qué hablaría yo mal de Javi Oliveira? No sé, es, que no, es que no creo que no se, no se trata de que tú hayas hablado mal de Javi, güey, creo que él tiene algo en que guardó Ajá. en su momento de algo que hiciste, realmente no sé qué es, güey, realmente no sé qué es, Ajá. pero él dice, que, él dice que tiene algo tuyo, ¿qué será? No tengo ni idea. Oye, pues hazle una entrevista y dile que, que saque ahí en tu entrevista lo que sabe de mí, no hay no hay bronca, ¿eh? no hay bronca lo que diga de mí, ya si si yo hice algo malo, pues lo aceptaré. Pues, estaría, estaría bien preguntarle, la verdad, estaría bien preguntarle, pero, eh, sí si me, yo te incluso te mandé un audio hace un momento, diciéndote, oye, güey, o sea, ¿qué te, ¿qué te conoce el Javi, güey, el Javier Oliveira? Porque, está diciendo que él tiene algo tuyo, que, pues si en algún momento tiene un pleito contigo, lo va a soltar. No se estará confundiendo, porque yo nunca he cruzado palabra con él. Eh, creo yo entendí que él mmm, este cono, conoció ese ese ese pequeño detalle tuyo y que lo decidió guardarlo porque pues en, en el directo que vi de él pues él dice que este pues, así como que a mí me sacó de onda cuando él dijo yo le conozco algo a este brother le conozco algo y este y pues eh, si en algún momento requiere utilizarlo lo por eso lo guardé para que si en algún momento requiero este, hablarlo, lo voy a hablar. Pues con que no salga que tengo un hijo por ahí regado o algo así, ¿no? No, no sé, güey. No qué? sé. No, este, wey, Incluso yo... Bueno, ahorita ya no, ya no he hablado con él, ya no tengo contacto con él. Pero si este, este, este, este en algún momento se me ocurre, le voy a preguntar qué es lo que tiene tuyo, güey. Porque pues, así como lo escuché, lo escuché un poco serio, güey. Así como que muy serio, como diciendo... Yo tengo algo de este brother también. Y, y yo dije... Pues, ¿qué tendrá? ¿Del otro de lo que tendrá? Se le voy a mandar un, Bueno, voy a hacer un video, le voy a decir, Javi Oliveira, di las cosas malas que, que tienes de mí, porque yo también estoy como intrigado. ¿Qué, qué será? No, no, lo digas ¿Qué? así, güey mejor te acerques a él y le preguntas por privado, o no vaya a ser que te suelte algo y tú te quedes así como que, ay güey, no me acordaba de esto. Hola, no, o sea, mientras mientras no sea mentira, no hay problema, o sea, que yo haya hecho cosas malas, pero que sean verdades, no hay problema, yo asumo asumo las consecuencias. Bueno, al menos, no es por hablar bien de él, pero ese cabrón cuando dice sacar algo, güey, es porque lo sacó de, de, de internet y, y existe la, la pinche información, así que, yo diría mejor que lo platiques o le mandes un mensajito por ahí por Twitter o algo, pero no va a ser que... No sé, te, no, te, te saque no sé, algo, ¿eh? así que... no sé ni sus cuentas, o sea, no sé ni su, sus cuentas de sus redes sociales, no sé, o sea, yo cuando lo conocí era porque se transmitía en YouNow, pero, pues no sé, tú invítalo, <risa> tú invítalo y diles, lo que tienes que decir de Oxlack. Tú, tú aprovechas no, el no, momento. No, nada más, nada más te llamé para esto, güey, para aclarar el tema de que yo en ningún momento hablé mal de ti en, en, este, en mi video de hace rato, en la transmisión, güey. Yo incluso intenté hacerlo mal, o sea, puta, intenté que no, no caer en ese pedo, porque pues, como lo mencioné en la transmisión, o sea, yo pues, contigo me llevo, también me llevo con este compa, así que, pues, intento llevar la fiesta en paz, ¿no? Pues pregunta, bueno, más, si, tú no llevas, esto, si tú te llevas con él, pregúntale, y ya me dices qué fue. <risa> no, es que ya no me, eh, pinche Javi también, güey, se, se, se le subió la fama, creo, el cabrón, güey, porque pues ya no, ya ni me saluda, ya nada, güey, pues, bueno, pero tampoco voy a estar ahí de, de, de perrito detrás de él, ¿no? Si no, si no me quiere saludar, o ya no me quiere hablar, pues ya qué hago yo, ¿no? Pero yo nomás me llamó la atención de que pues escuché que, que, te, que te menciona y reacciona a un directo y este y pues dije... Pues, pues, ¿qué será que le conozca a Locke? Yo conozco a Locke, creo que te conozco mucho antes que él. Y dije yo, pues, ¿qué le conoce? ¿Qué pues será? Sí, este cabrón. Yo, estoy, yo estoy igual, yo estoy igual de, de incógnito de qué es, que será. Oye, ¿con quién tuviste la entrevista hace rato que mencion, me mencionaron, dices? Mafián. Ah, ¿tuviste una entrevista con Mafián? Sí, güey. ¿A poco? Sí. <risa> <risa> Órale, pues. Oh, no, pues, ay, está. Ay, ay, no, si quieren la checa, wey, pero pues, sí. te, te, vas a, te vas a calentar un poquito si la veo, así que... No, no, a... no, no, no yo Por no me caliento. Mental, mejor déjala así, mejor sigue con tu directo. Ya está, ya está, ya, está, ya te dejo, porque no, que el no te desvíes del tema, del tema ni... Ah, ya está. sigue hablando, sigue hablando del tema cariño Te mando un abrazo y, este, y un saludote. Dale, dale. Órale. Cosas. <risa> Uy, no, atrasado en noticias de... Voy a, voy a volver a transmitir en, en TikTok, porque se fue, esto no quedó grabado en TikTok. Este, sorprendido sobre los chismes de los youtubers, ¿no? Estaba pendiente de, y le estaba hablando precisamente del caso de Devani, o sea, como que estoy informado de lo que sale nuevo del caso de Devani, pero no de, de los chismes que hay alrededor de, de los youtubers. Bueno, yo, yo le entro a este, a al tema que, que se vaya moviendo. Así que la gente dice, no te enganches, no sé qué. Eh, um, yo no sé, digo, no, no, uno no se engancha en realidad. Bueno, yo no, yo no me engancho en realidad. Así tan, tan como para tener un odio, no, no. O sea, hay pleitos y, y le entramos al pleito, pero después pasan. Ángeles Mayo nos mandó, mandó, cinco dólares en Monterrey. Están diciendo que a una persona le quieren achacar los feminicidios de Yolanda, Devani y otras dos más, porque ya quieren cerrar el caso. Exactamente, Ángeles Mayo. Esa es una información que es correcta. Hay una persona a la que a la cual le quieren, eh, pues le quieren meter, que fue el feminicidio, el, hizo el feminicidio. bueno que asesinó a Yolanda y a otras tres mujeres más. Pero no estoy bien enterado de esta información, pero que esta persona ya estaba muerta. No entendí, no entendí muy bien esa noticia de que a quien le quieren achacar las asesinadas es un, un asesino que ya está muerto, o sea, que, que murió en estos días. Entonces ya no entiendo, yo creo que sí le quieren dar carpetazo. Eh, dice que en Alcosa tiene una sucursal en Guadalajara y que fue incendiada en la página de la empresa, los ataca la gente, también la quinta la atacan, ahí está, miren, ya ven, a la empresa Alcosa la están atacando, entonces por eso saca este comunicado Alcosa sobre los youtubers, sobre el papá de Devani que, que los está señalando, ellos entregaron todas las grabaciones para la fiscalía, entonces ahí pues hay, hay un teléfono descompuesto, ¿no? ¿Quién está mintiendo? ¿La fiscalía? ¿Los de Alcosa? ¿El papá de Devani? ¿Alguien de los tres está mintiendo ahí? Porque se supone que sí están todas las grabaciones, pero no están ocho minutos que el papá de Devani dice que faltan. Entonces ahí piensen, gente, eso ya es parte de sí la investigación de Devani. Uno de los tres miente, Alcosa, el papá de Devani... ¿O la fiscalía? ¿Quién ustedes creen que esté mintiendo? Pues yo creo que la, la fiscalía, o sea, yo creo que la fiscalía es la que está precisamente eh, queriendo ya cerrar este caso y dejarlo así. ah Bueno, entonces, ah, estaba diciéndoles que lo de Mafián, pues no voy a ver la entrevista que hizo con, con Frank, porque, pues yo sé que mafia lo único que tiene que decir de mí son puras groserías, ¿no? Muerto de hambre, arrastrado, pelagatos, gato, naco, ¿qué más me puede decir? Prieto, eh, investigadorcillo ¿sí paranormal, no te quitas tu playera de history, ¿qué otros, qué otros insultos me, me puedo me puede decir? Eh, pues no sé, ese tipo de insultos. Entonces yo creo que los puede repetir más veces. Sin embargo, yo les quería decir a toda la gente que sigue Mafia TV, que, que lo sigan, que sean sus fans, que lo aprecien, pero que tengan eh, sentido común, que tengan su propia opinión, porque es ahí, en, estas, en esta transmisión que hizo el día de ayer, que si yo viera las transmisiones de Mafián, podía, podía grabar todo. En realidad todo me lo mandan. Me dice, mira Mafián lo que dijo, mira Mafián lo que dijo. Y pues sí dijo cosas feitas sobre el papá de Devani. O sea, a un señor que perdió su hija, que está como loco buscándola, que está peleando con la fiscalía, que está pasando un duelo, que no la encontraba, que es su hija de 18 años, que la amaba y que de pronto llegara Mafián y le estuviera molestando y molestando al señor con entrevistas, con qué ha pasado, señor. Que eh, Mafián dice que le ayudó mucho en el caso. La gente también dice, es que Mafián lo ayudó desde el principio. Gente, ¿quién dijo que, ¿a quién le dijo a Mafián que fuera? Fue también el sin pelos, ¿no? Algo así se llama el otro como noticiero de otro de otro personaje que fue a grabar todo eso. Mientras Mafián estaba grabando, estaba ese sin pelos también, no sé cómo se llama, pero también estaba grabando, también estaba ahí él y otras personas y también reporteros. O sea, Mafián no fue el único que estaba ahí desde el principio, no, gente. Había otros más, incluso ese sin pelos que a lo mejor lo debería de entrevistar para ver lo que, que él vio y todo eso. Entonces, eh... Dice Paola Sainz, mis humildes ojos no son dignos de ver tu pack. ¿Creen que tenga mi pack? <risa> Dios mío, que, que tenga mi pack. Lo afortunadamente, gente, afortunadamente jamás he enviado mi pack. Jamás lo he enviado, ni siquiera a mi novia. Ni siquiera a mi novia le he enviado el pack. Entonces, pues no, no creo que sea, sea el pack, ni, ni mucho menos O sea que... Qué incógnita tiene Javi Oliveira, se llama, porque nunca, nunca he hablado con él, nunca, nunca he tenido nada que ver con él, y que diga cosas de mí, pues está raro, está raro, yo estoy intrigado de también qué es lo que tiene oculto sobre mí, algo que hice y que yo no me acuerde, además de matar gente en Estados Unidos, no sé, no sé qué, qué más sea. Entonces, eh, gracias a Catalina Gámez Tellas, que nos mandó 100 pesotes, buenas noches, perdón, pero los hombres que atacan a las mujeres para mí son unos cobardes, no, deja que cobardes, son una escoria, o sea, los hombres son una escoria, y no digo nada malo, son los hombres que hacen los feminicidios, se ven en la calle, uno mismo con los compañeros, con los amigos, los hombres, eh, no, no puedo deslindarme de eso, pero los hombres somos vulgares, somos eh, perversos eh, con las mujeres, la verdad, la, los hombres que tienen valores, que tienen respeto, se detienen al ver a una chica pasar, se detienen a hacer un comentario, se detienen a no morbocear, se detienen constantemente por respeto, porque es terrible, es horrible que, que pase una chica de 18 años y que la morbosez. digo, yo tengo una sobrina de la misma edad, se sentiría horrible que un maldito hijo de la puerca le hiciera o le dijera algo a mi sobrina, o sea, me enerva, si se dice así, el pensar eso, pero en toda, todas las calles, todos los días pueden ver gente, hombres que, que pasa una chica, la voltean a ver, que tienen comportamientos horribles con ellas. la ¿leíste los comentarios del cubo oficial? No. ¿Qué, ¿Ahora qué chisme trae el cubo? No puede ser, aquí puro chisme. Yo no quería hacer chisme, gente, porque dicen que nada más me cuelgo de mafian, que me lucro de Devani, que no era mi tema, que soy de lo peor, y ustedes son los que me traen aquí los chismes, yo no soy. Entonces, gente, hablando de, de lo de mafian, dense cuenta como que el papá de Mafián ya no le da exclusivas, como el papá de Mafian ya no le dio mmm, como importancia o como, sí, como como decir, Mafián me ayudó y todo eso, el papá de Ebeney solo está buscando que se haga justicia por su hija. ¿Cómo chingás le piden que ande volteando a, a decir, hoy oh, tú me ayudaste, tú me ayudaste desde el principio, sé agradecido. ¿Cómo? Voy a ser agradecido. ¿Cómo chingale piden eso a un papá que ha perdido a su hija, que está destrozado, que le vienen de encima un montón de problemas, que no ha hecho justicia, y la gente de Mafián eh, preocupada o diciéndole al papá que es malagradecido? que debería de agradecerle a Mafián. Gente, Mafián TV dijo en un momento, lo importante aquí es Devani, que se haga justicia, no que eh, volteen a ver a otras partes, no que los chismes. ¿Y qué hace? Lo primero que hace la gente de Mafián TV, darle protagonismo a Mafián TV, ir, dejar a un lado a Devani, incluso mentarle la madre al papá, ¿no? Decirle que es un, este malagradecido. Ahora ya el papá ya hasta salió este atacado por Mafián, por su gente, por no dar las exclusivas, por abrir su canal de YouTube, por no darle reconocimiento a Mafián. ¿Qué necesitas? Mucho reconocimiento. Mafián, necesitas mucho reconocimiento. Gente de Mafián, ¿necesitan el reconocimiento del papá de Evani. Está mal ese señor, está destrozado y ustedes chinga ¡Ah, agradecele, agradecele! ¡Qué chingaderas son esas! ¡Qué chingaderas son esas en serio, gente! Ustedes sean fans, pero tampoco sean una escoria. Sean fans y si quieran a, a Mafián, eh, denle donaciones, ayúdenlo, síganlo, estén con él, quieranlo, Pero no hagan esas chingaderas de estar atacando al papá de, de y pidiéndole que sea agradecido con, con Mafián, por Dios por Dios, Mafián no fue el único que estaba ahí, les digo, ahí estaba el sin pelos, o no me acuerdo cómo se llama, y estaban otros reporteros que tienen este, páginas independientes y que estuvieron también ahí, haciendo su mismo, eh, sus mismos reportajes, no, transmitiendo desde el mismo lugar, entonces no digan que por Mafián se hizo famoso el caso, gente, Estamos hablando de que una chica desapareció y apareció muerta. Ahora tiene que agradecer el papá porque Mafián hizo famoso el caso. Que si no lo hubiera hecho no hubiera hecho famoso el caso, la justicia no hubiera volteado a ver el caso de Devani. ¿Y ya se hizo justicia? ¿Devani ya, ya se hizo justicia con Devani? ¿Ya se solucionó? No, no nada de eso, que Mafián estuvo, que él informó cosas verídicas, eh, también nosotros, también nosotros que estaban ahí, informaron cosas verídicas, que el papá haya terminado enredado por Mafián TV y andarle pidiendo entrevistas en la noche para sus transmisiones y exclusivas, el papá de Devani quería... Expresar, quería sentirse acompañado, quería que lo ayudaran, quería encontrar la verdad de su hija. No, si haces algo, lo haces por, porque quieres ayudar y no abandonas el caso cuando ya no te sirve, cuando ya te han cortado tu, tu forma de generar ingresos o, o ya no te dan las exclusivas. Eh, alguien hoy me preguntó, me preguntó, ¿tú si estuvieras en, el, en la posición de Mafián, ¿qué harías? Y yo le respondí lo siguiente. Si yo comunico el caso de Devani y lo hago porque quiero ayudar, entonces seguiría transmitiendo y compartiendo información hasta que se sepa la verdad de Devani. Si a mí lo que me interesa es tener dinero y ganar dinero del caso haría exactamente lo que mafian tv hizo dejar el caso a un lado y ya entonces ahí díganme de verdad mafian quería que se hiciera justicia con la niña de verdad mafian le importaba a Devani? no yo sé que que su viaje no se pagan solos yo sé que debe de comer aunque a mí me decía muerto de hambre y que, que hoy que iba a comer por él, bueno, él también necesita comer. Y yo lo entiendo. Y yo lo justifico. Si él fue, si él grabó, se gastó su dinero, empezó a hacer esas transmisiones y documentar todo eso, y, y monetiza, pues adelante, mi hijo. Está bien. Estás ganando su dinero. No es su culpa que monetice YouTube, incluso lo dijo. Pero de ahí a que se pase de lanza... Eh, insultando a todos los que hablan de ese tema, eh, haciéndose el protagonista, insultando al papá de Devani, y dejando el caso tirado, porque ya no va a tener su valiosa ayuda, ya no va a tener su valioso apoyo, es más, voy a eliminar el video donde mando a toda mi gente a que se suscriba al canal del papá de Devani, lo voy a borrar, porque no voy a tener un video donde apoyo a una persona que ya no apoyo, eso fue lo que dijo. ¿En verdad le, le importaba el caso de Devani? Eh, o, ¿O simplemente era beneficio? Yo se lo repito. Yo en lo personal me lucro del caso de Devani. Y deseo con todo el corazón que haya justicia. ¿Qué mejor combinación que esa? ¿Qué mejor combinación de que tienes que hablar del tema? Porque así te lo pide en las redes sociales para que puedas tener vistas, porque a esto nos dedicamos nosotros. Y qué mejor que si se hace bulla, si se hace, si se habla del caso, pues que termine eh, haciéndose justicia. No voy a, a juzgar más a Mafián TV puede hacer lo que sea, puede hacer completamente lo que sea, yo no estoy aquí para, para colgarme de él, ni para juzgarlo, ya dije lo que quería decir, y voy a pasar al siguiente tema, sale, ya lo de Mafián, ya que quede ahí, eh, no es mi intención colgarme de Mafián, no es mi intención decirle cosas, insultarlo, no es mi intención, nada de eso, pero sí es mi intención hacerles ver a sus seguidores, que tengan criterio propio, que no se dejen solamente llevar por el amor que le puedan tener a una persona, ¿no? En este caso a él. A mis seguidores, que son muy pocos, son muy poquitos seguidores, eh, siempre les dije, y esa es mi frase, controlen su propia mente, porque si no, alguien más lo hará por ustedes. Desde que empecé mi canal de YouTube hace 14 años, esa fue mi frase, controlen su propia mente, porque si no, alguien más lo hará por ustedes. Eso es el mensaje que le doy a la gente que, que viene de Mafia TV y a la gente que viene a, a, de parte mía también, ¿no? Yo ya dije cosas, ustedes tomen su propio criterio, eh, juzguenme en donde estoy mal, donde no les gusta lo que diga y acepten lo que sea justo, ¿no? Lo que sea honesto. Bien, pasando ya de este tema que, que va a dejar de hablar del, del caso de Devani. Eh, todos los noticieros, todos los noticieros, muchos youtubers, mucha gente, todo México, Latinoamérica, Europa, chingo de gente, millones, están al pendiente del caso de Devani. Porque se vaya Mafián TV, no signifique que ya nadie le vaya a prestar atención al caso de Devani, que diga la fiscalía, eh, imagínense la Fiscalía, el eh, este, fiscal, le tengo, le tengo una noticia muy importante, sí, a ver, dígame, eh, Mafián TV se retira del caso de Devani Escobar. Oh, ¡Oh, wow! ¡Bravo! Lo logramos, por fin vamos a poder darle carpetazo a este asunto. Uf, es que si Mafián seguía hablando del caso de Devani, nunca íbamos a poder darle carpetazo, pero ya que no va a hablar, ya le podemos dar el carpetazo. Ya nadie va a hablar del caso de Bani. Me veo bien estúpido, ¿no? Pues así de estúpido es el, el, el tema. Así de estúpido. Así que, gente, el caso de bani es un símbolo. Se seguirá hablando de ella, incluso hasta después de que se haga justicia o si no se hace justicia. Devani estará por siempre como las muertas de Juárez. Es un símbolo, un símbolo histórico. Javi Oliveira no habla mal de ti. ¡Oh, que la chingamos! ¡Ay, ay, ay! A ver, Elizabeth Jiménez dice, Javi Oliveira no habla mal de ti. Es más, dijo que él reportaría al Fabián en YouNow igual que como hace él con los compañeros. O sea, aquí me quieren hacer pelear con Javi Oliveira. Aquí es una estrategia de, de alguien malvado. Alguien perverso está conspirando contra mí. ¿Quieren que me pelee con Javi Oliveira? ¿Sí? ¿Qué les pasa? ¿Sí dijo, no dijo? ¿De qué trata? O sea, ¿a quién le creo? Mándenme ese video de Javi Oliveira, por favor. Quiero verlo y escucharlo. A lo mejor no me está atacando y yo ya estoy insultándolo casi, casi. Así se hacen los chismes, así se hacen las broncas, gente. No sean amarranavajas, por favor. No sean amarranavajas. Y bueno, pasando al otro tema. La eh, fiscalía ya encontró... A lo mejor todo esto todo esto que les estoy diciendo a lo mejor ya lo saben porque lo ven con Mafián TV. Muy bien, muy bien, no pasa nada. Yo se los digo a la gente que que no ha visto Mafia, no que no ha visto otros noticieros, o sea, esto es para la gente que, que no ha visto noticias y viene ahorita, es, encuentra mi transmisión y dice, ah, vamos a informarnos. Bueno, la fiscalía dice que ya encontró a las personas que se ven en el video del restaurante, que el auto que se para y alguien que se sube. La fiscalía ya tiene eh, a la persona, o sea, ya identificó a la persona que pidió me parece un Didi también, que lo pidió ahí, quien llega es un Didi y que incluso ya tienen el Didi que fue y que tienen también eh, la, el viaje que hizo en los registros del Didi, ya encontraron los registros que hizo esa mañana o esa madrugada de, de ese día y donde aparece que efectivamente recoge a alguien y se la lleva hacia un sitio, así que no tiene nada que ver con el caso de Devani, Eso es lo que dijo la fiscalía sobre ese tema. Pero todavía no llegó a la noticia mayor. Si creían que esto se había salido de control y que estaba lleno de noticias importantes e interesantes y que nadie más les ha dicho, todavía no ha llegado lo mejor o puedo decir lo peor. Tengo miedo. Ahora sí tengo miedo, gente. Tengo miedo ahora sí. Oslak Mafián se deslindó porque él no quería que don Mario doblara las manos ante la fiscalía, que llegara hasta donde tuviera. Él así quería apoyar. Y don Mario ya dobló las manos ante la fiscalía. El día de hoy don Mario salió a decir que Devani, a Devani la habían asesinado. Lo repitió como tres veces. A Devani la asesinaron, la asesinaron. Lo repitió el señor el día de hoy en su video. ¿Eso es doblar las manos? esos es doblar las manos Cristina Hernández? Mafián se deslindó porque él no quería que don Mario doblara las manos ante la fiscalía, que llegara hasta donde tuviera. Él así quería apoyar. Don Mario el día de hoy dijo que si incluso tenía que dejar la vida o morir por esto, que lo haría. Que si tenía que morir, lo, lo va a hacer. Que se va a morir pero que salga la verdad y que se haga justicia. Eso dijo don Mario el día de hoy. Eso no es, eso es doblar las manos. Eso es doblar las manos y por eso se deslindó el señor magenteve No, Cristina Hernández, abre un poquito los ojos. Ya no quiere hacer el caso porque la información ya no le es eh, en exclusiva para él, porque don Mario ya no le, eh, le aplaude porque no le ha dado crédito de que lo ayudó desde el primer día. Sí, hizo berrinche para más rápido. Mafián hizo berrinche porque don Mario no le dio eh, esa... no lo reconoció como que él fue quien lo ayudó desde un principio. Por eso hizo berrinche, por eso habló mal del papá de, de Devani en dos ocasiones, ¿no? O, o la transmisión seguramente se estuvo hablando sobre él, porque dijo que... Eh, que el papá no le había reconocido, que mandó a su gente a suscribirse a su canal, que el papá ya había abierto ese canal y que no lo recono no le había reconocido, casi casi que era mal agradecido. Y también dijo y comentó que él no hubiera dejado salir a Devani a esa hora, que hubiera estado al pendiente de ella, que el papá en cierta forma tuvo la culpa. Y entonces alguien le pregunta, en, en la transmisión le pregunta, que por qué eso no lo decía al principio, y Mafián contestó que no lo decía porque, eh, porque no le convenía casi casi literal, pero que él siempre había pensado eso. O sea, Mafián les dice en su cara que todo este tiempo anduvo trayendo al papá aquí en, en la mano para poder tener sus exclusivas, pero que en realidad él pensaba diferente, que él pensaba que, que él, no podría, él no hubiera dejado salir a Devani a esa hora, y que hubiera ido por ella, y que lo hubiera estado cuidando, y que, etcétera, eso, todo eso lo pueden ver en mi TikTok, eh, Oxlack Investigador, así que, si quieren pruebas de lo que digo, vayan a mi TikTok, Oxlack Investigador, vayan a mi página de Facebook, Facebook, Oxlack Investigador, vayan a mi Twitter, Oxlack Castro, eh, ahí podrán ver todas esas evidencias, si es que no vieron las transmisiones de Mafian TV. Eh, él se los dice en su cara, y se los dice en su cara porque está muy consciente de que ustedes están, no quiero decirles groserías, pero que ustedes eh, no, no prestan atención, simplemente están deslumbrados, simplemente es más su cariño por él, y, y si Mafián dice, él es, eh, él es el peor, van y lo atacan. No, Mafián no les dice que vayan a atacarlos. Incluso Mafián dice que no ataquen a nadie. Mafián no los manda a atacar a nadie. Pero si Mafián dice, el señor es un malagradecido, no lo dijo. No lo dijo así, pero mencionó que no le reconocía, ¿no? Entonces ahí va toda la gente. Vayan al video, el último video de, del señor papá de Devani y pueden ver en los comentarios cómo hay muchas personas decenas de personas o cientos de personas que le dicen, señor debe de ser más agradecido con Mafián, él estuvo con usted desde el principio, señor es un mal agradecido señor ya lo compraron, señor, ah, Mafián dijo esto, que ya le había gustado el foco, que le gustaban las cámaras al señor, entonces eso mismo van y repiten sus seguidores al papá de bani un señor destrozado por su hija que se encontró muerta, que no hay justicia, que se habla de infinidad de cosas, está completamente destruido, con mucha presión, y todavía miles de fans van a decirle malagradecido, no la chinguen, gente, no la chinguen, a mí me dicen, a ver, cuando te pase a ti, que, que a ti te pase, ¿qué vas a hacer, Oslan? Estás lucre y lucre, y cuando te pase a ti, ¿qué vas a hacer? No sean, no sean ruines, no sean ruines, no vayan y le digan al papá de Devani que tenga que agradecerle a Mafián, vayan y escríbale, estamos con usted, respetamos su luto, su luto vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con el caso de Devani, palabras de aliento, no reclamándole, ¿por qué no le da créditos a Mafián TV? No chinguen, no sean ruines, no sean ruines, por favor, me extraña de que Mafián sea tan directo porque es Mafián sin censura y les dice las cosas como son. Y ustedes no se den cuenta de cómo están manipulados, de cómo nada más se van con la borregada a decirle cosas al papá de Devani. A mí vengan y díganme lo que quieran, no pasa nada. Pero al papá de Devani no la chingue, no sean ruines, no sean ruines, por favor. Todavía no llegamos a la noticia importante porque me recuerdan a Mafián cada que digo algo me recuerdan a Mafián. Yo no quiero hablar de Mafián, pero ustedes son los que me insisten. Tengo miles de comentarios aquí en la transmisión. El día de mañana o pasado mañana subiré un video de Devani para lucrar sobre las cosas falsas del caso de Devani. Hay muchas cosas falsas que ya me tienen harto que ustedes las crean. Bueno, no ustedes, la gente mensa que las crea. Hay mucha gente mensa que cree varias cosas de internet. Entonces voy a hacer un video con las cosas falsas del caso de Devani para lucrarme. Para lucrarme del caso de Devani, ¿ok? Lo voy a subir o mañana o pasado mañana. Eh, eh, eh, estoy leyendo los comentarios. El nombre de Devani Telemarketing. Ah... <tose> miren cómo cómo no le voy a echar caca a Frank, no le voy a echar caca a Frank, porque no me, ma... bueno, le voy a tener que echar caca a Frank, a mi cuate Frank, el salseo de Frank, porque, porque no me acuerdo de los otros canales que hacen el contenido de, de, de Bani? o mejor no le echo caca a Frank, ¿Hay, hay canales que no me acuerdo sus nombres porque no son, no son ni youtubers. Hubo gente que comenzó a hacer la noticia de Devani, a publicar constantemente diario los videos y adivinen qué gente, tienen millones de vistas, millones de vistas, millones de vistas y me dicen que yo me lucro, sí me lucro, sí me lucro, pero me lucro poquito, sí me lucro, pero me lucro poquito gente, ustedes no saben la millonada que se está llevando, hay unos que tienen más vistas que Mafián TV. Hay unos canales con más vistas que Mafián TV, diciendo todo lo que salga de Devani, todo. Que si una conversación falsa la suben como verdadera. Que si un audio falso lo suben como verdadero. Que si ya apareció el Chango León, que lo suben como verdadero. O sea, todo lo suben como verdadero. Millones de vistas. Gente. Si ustedes, la verdad, la verdad, si ustedes fueran personas conscientes que estuvieran haciendo caso a mis palabras, y de hecho, de, eso, de hecho el día de hoy lo pensé, les iba a decir cuánto he ganado con el caso de Devani. Pero no son gente pensante, no son gente pensante. Yo sí, si, y, y el momento en que si el papá de Devani me dice, ¿cuánto has ganado con, con el caso de Devani? Yo se lo voy a decir les voy a dar una cifra, les voy a decir algo, con el tema de Devani en mi canal con pocas vistas, muy pocas vistas a comparación de toda la gente que hace videos, he ganado eh, 3.5 millones de vistas, 3.5 millones de vistas en efectivo, quiero decirles que es muy, muy, muy buen dinero. Muy buen dinero. 3.1 millón de vistas, que es muy, muy, muy buen dinero. Eso he ganado yo. ¿Quieres saber cuántos millones de vistas lleva Mafia en TV? Vamos directamente al Social Blade. Social Blade es una plataforma donde tú puedes ver los números de tu youtuber favorito de tu influencer favorito. Puedes meter un canal de YouTube en donde pienses o donde sepas que han hablado sobre Devani, lo introduces en Social Blade e inmediatamente te manda hacia la plataforma donde te mostrará cuántas vistas ha tenido durante cuántos días seguidos y cuánto es el dinero aproximado que ha ganado. No le hagan mucho caso al dinero porque las cuentas son exorbitantes y quiero ser justo con eso. Pero ya les digo, yo he ganado 3.5 millones de vistas con el caso de Devani, que es muy, muy, muy buen dinero. Ahora vamos a Social Blame y vamos a ver el de Mafian. Solamente YouTube, ¿eh? Porque recordemos que Mafian está en Twitch, está en YouNow, está en Facebook. Entonces, solamente hablando de YouTube, ¿sale? Vamos, aquí está Social Blade. Se lo voy a compartir en pantalla, de hecho. A ver, vamos a compartir en pantalla. Compartir pantalla. Recuerden, yo 3.5 millones de vistas he ganado y he ganado muy, muy, muy buen dinero. ¿Sale? Si el señor papá de Devani quiere saber cuánto he ganado, yo al papá, señor de Devani, se lo digo sin broncas, sin broncas. Entonces aquí tenemos Social Blade, aquí le ponemos eh, Mafian TV. Nos manda el canal de Mafian TV, como ustedes están viendo en pantalla. Mafian TV. Eh, es un B más. El número importante está aquí. Número de vistas en los últimos 30 días. Recordemos cuántos he tenido yo. 3.5. Millones de vistas y he ganado muy, muy, muy buen dinero. ¿Saben cuánto ha ganado Mafián TV en 30 días? 42 millones de vistas. 42 millones de vistas. ¿Quieren saber cuánto es eso en dólares? Más de un millón de pesos. Como millón y medio de pesos. Como millón y medio de pesos va actualmente. Así que ahí están. Este es, este que dice 10K es lo mínimo que hubiera ganado por los videos. 10K, eh, 10 mil dólares. Es decir, 200 mil pesos es lo mínimo que Mafián con esos números hubiera ganado con el caso de Devani, 200 mil pesos. Lo máximo que Mafián TV hubiera ganado con el caso de Devani, con esos 42 millones de vistas, son eh, 3 millones 200. 3 millones 200 mil pesos, más o menos, 3 millones 200 mil. Pero soy muy justo, soy un hombre súper justo. Y yo sé que Mafia no se ha ganado 3 millones. No se los ha ganado. Pero también sé que no se ha ganado 200 mil pesos. Si lo partimos a la mitad serían 75 mil dólares, 75 mil dólares serían un millón 500 mil pesos, un millón 500 mil pesos. Si no lo partimos a la mitad y nos vamos más abajo, podríamos decir que Mafia TV ha ganado un millón de pesos, un millón de pesos. Así que lo que dijo el papá de Devani. Y lo que dije yo, y lo están viendo ustedes en Social Blade, no es falso, no es falso. Que se gane su lana, está bien. Que si gana eso, me da envidia. Eh, no, no precisamente envidia. Sí quisiera ganar ese dinero, pero no envidio a Mafián en TV, ¿no? Porque Mafián TV no es el que más ha ganado sobre esto. O a, la, o a lo mejor sí ha de haber uno que le está pegando, porque he visto canales de puros millones de vistas con esos videos de YouTube. Eh, entonces, pues el papá de Dani no estaba equivocado. Cuando dijo que había YouTubers que ganaban hasta un millón de pesos con el caso de su hija, no estaba equivocado. Yo no estoy equivocado. Ahí tienen Social Blade. Pueden ver la pantalla. Pueden buscar Social Blade. Pueden buscar. Quieren ver, ¿Quieren ver lo mío? ¿Quieren ver lo mío? ¿O quieren verlo? No, ya le iba a echar caca a alguien más, pero no. Eh, voy a buscar, es que hay otro canal, no me acuerdo cómo se llaman esos dos canales que tienen millones de vistas, que son canales X, y quisiera enseñárselos porque Gente, aquí se han llevado millones. Obviamente si buscamos Milenio, Milenio yo creo, a ver, vamos a ver Milenio. Milenio. ¿Milenio TV se llama así? Milenio. Que también pues, ha estado sobre el caso de Bani. Sí, yo creo que es este. Milenio. Vamos a ver cuántos millones de vistas. Anda, su madre. Mafian tiene. Yo tengo 3 millones 500. Yo 3 millones 500. Mafian 42 millones. Milenio. 132 millones, 132 millones de vistas. Eso asciende. ¡La madre! A ver. No sé, ya no sé contar ahí, como seis, como 10 millones de pesos. Como 10 millones de pesos. Ya ven, o sea, Mafia no es el que más gana de esto. Milenio, diez mil, y Milenio ha hecho lo mismo que, que, que Mafia, ¿no? A lo mejor Milenio sacó sus videos estos que, que... por los que se enojaron, ¿no? Y fueron obviamente los que pegaron, pero después todos agarraron los mismos videos de, de Milenio. Pero Milenio no, no hace más, no hace la diferencia con, con Mafia TV, por ejemplo, ¿eh? No, no le veo diferencia. Y se está ganando como 10 millones de pesos con el caso de Devani, gente. Así que, como ustedes pueden ver, hay más canales que hacen más dinero. Más dinero. Entonces, a mí me vienen y me molestan con que te estás lucrando con el canal, con el caso de Devani. Sí, sí me estoy lucrando. Ahí pueden ver mi lucro. Ahí pueden ver cuánto estoy lucrando yo. Entonces, pues si hablamos de lucro todos lucramos. Si hablamos de moralidad o de una moral negativa, pues algunos canales. Entonces, pues esto nadie se los dice. Esto nadie se los dice, gente. Pero pues yo sí, yo no tengo ningún problema en decirlo. No, no pasa nada. A mí, porque pues es lo que es. A mí me gusta decir la verdad. A mí me gusta decir la verdad. ¿Tienes envidia de Mafián TV? Porque tiene más vistas que tú teniendo menos subs. Viva Herbetis. Cinco euros. Gracias, Viva Herbetis. Eh, me gustaría tener los números de Mafián. Me gustaría que eh, más personas me vieran o que tuviera como mil personas viéndome. O sea, wow. No sé si Mafián lo vean como mil, pero creo que sí. Eh, sí envidio sus vistas, envidio su, su, su monetización. O sea, lo que está ganando sí lo envidio ojalá yo algún día pueda lograr esos números, eh, no es una envidia de que por eso lo ataque, es una envidia de que yo quiero esas vistas, quiero esos números, ojalá los pudiera obtener, él lo hizo bien, él dijo, la rompimos, la rompieron, ahí están sus números, le va muy bien, y pues, eh, no hay más, no hay más, este, viva el y si envidio, así que Buena por tu aportación y por los cinco euros. Gracias por apoyarme con eso. Ahí está. Para que no digan que envidia es envidia, jaja. Sí, esposa de Jazmín, es, es envidia. Es envidia de que Mafián se esté llevando el millón y yo no. Es envidia, gente. Es envidia. Y que tenga más más vistas y más seguidores que yo. Y que lo quieran más. Yo creo que ahí sí es más envidia, fíjense. Más envidia que lo quieran mucho. Tengo mucha envidia de que lo quieran mucho. Así que sí es envidia, gente. si sí me lucro. Sí es envidia lo que le tengo a Mafián TV. Pero no me cuelgo de él. Eso sí, no se los voy a aceptar. No me cuelgo de él. Él empezó este pleito. Así que se los recuerdo nuevamente. ¿no? Si me dicen, pinche Oxlack, que envidioso. Bueno, que más bien son puras señoras. Es como, pinche Oxlack, que envidioso. Son puras señoras. Entonces, sí señora, sí soy envidioso. Te lucras del dolor ajeno del caso de Devani. Sí, señora, sí me lucro. ¿Te cuelgas de Mafia en TV? No, señora, no me cuelgo de Mafian TV. Le contesto a Mafia en TV. ¿Por qué le empezó? Si no, yo, ¿para qué voy a estar hablando de Mafian TV? Así que, la verdad ante todo. Gracias por darle voz al caso, no como los medios, dice Ale Ortiz. Ale Ortiz, ¿qué? mira, yo no soy un superhéroe, no soy un héroe. Ale Ortiz, tú me quieres mucho. Y sé que me apoyas y sé que ah, pones muy bonitos comentarios, pero yo no soy ningún héroe, en este caso no soy ningún héroe, en este caso eh, no estoy luchando por la justicia, eh, no, no, no, no, debo ser sincero, eh, los medios, los medios tampoco luchan por la justicia, es, es un negocio, la comunicación es un negocio, yo estudié comunicación y pues bueno, es el cuarto poder, yo estudié comunicación, pero no tengo mi título eh, y además no significa que porque haya estudiado comunicación sepa o yo me sienta, al contrario, Pitch escuela de comunicación no me enseñó nada, yo todo lo que sé lo aprendí solo, así que no, no significa nada que yo diga que estudié comunicación, pero por si querían saber. Entonces es el cuarto poder, es negocio. La comunicación se lleva con los políticos, la comunicación se lleva con los... Eh, negocios de deportes, la comunicación se lleva con la mafia, la comunicación se lleva con todos los que quieran verse bien en pantalla. La comunicación parece que nos hace un bien a la comunidad, a la sociedad. La comunicación es para que la sociedad esté enterada, para que la, para que la sociedad esté ilustrada, sea conocedora. Gente, la verdadera comunicación es un negocio. Por eso los medios como Milenio y como todos los demás noticieros, no crean que les están dando las noticias. Es su negocio, es su lucro. Es su lucro, gente. Pero bueno, síganme diciendo groserías, no pasa nada. Y gente que me está defendiendo, no me defiendan, gente. No me defiendan. Eh, 14 años en YouTube, lo he visto todo. Lo he visto todo y he tenido pleitos de verdad este no es un pleito, he tenido verdaderos pleitos, verdaderos pleitos, y siendo más chiquito, de edad y de números y de todo, he tenido peores, peores pleitos, este, este es un relajo, este es un, un recreo, así que no me defiendan ahí con la gente de Mafián, eh, sé que en, en el fondo a la gente de Mafián le interesa lo que yo diga, y por eso están aquí, y algunos los enamoraré, algunos no. Hay muchas señoras que me escriben bien enojadas. Todavía no les he dicho la noticia. Híjole, es que esa noticia me da miedo. me da, No me da miedo. Me da inseguridad. Lo que... ¿Inseguridad y miedo será lo mismo? No. No, no es lo mismo. Me da inseguridad. Esto no creo que se los haya dicho por ahí. Déjenme hacer mi café. Todavía falta esa noticia importante. A Mafia TV, no tengo nada contra ti, te tengo envidia, eh, no me cuelgo de ti. A Javi Oliveira, este, ¿es neta? ¿Si ¿Sí es neta o no? Que me estás echando tierra. Javi, si me estás viendo, si te van a mandar este fragmento de video, este, pues si quieres saca lo que sabes de mí. O sea, si quieres decírmelo a mí en privado, pues dímelo, porque pues para que me acuerde, ¿sabes? Yo tengo horrible, pésima memoria, entonces si a lo mejor yo hice algo malo, a lo mejor si tienes algo ahí, no me acuerdo. Pero y si lo quieres sacar por, por tener vistas, por hacer un escándalo o algo así, pues sácalo ya, si es una mentira, sí me voy a súper enojar, si es una verdad, lo voy a tener que admitir, ¿sale? Y para, para los demás, pues que los quiero mucho. A ver, ya vamos con la noticia importante, gente. Ya había visto cosas sobre el tal jaguar. No me refiero a Gustavo Isidoro. Me refiero al verdadero jaguar. Ya había visto cosas no les había prestado atención, seguí viendo cosas, me seguían mandando cosas, no seguí prestando atención, pero el día de hoy me mandaron unas conversaciones que no les debería de prestar atención, me mandaron fotografías que no les debería de prestar atención y me mandaron una red social de una persona y entonces dije, ahí sí le puse atención. Ese tal jaguar, mentado jaguar, no es el que ustedes conocen, no es el que yo conozco. Siempre se los he dicho, ese tal... Yo, yo pienso que ese Gustavo Isidoro no tiene nada que ver. Estoy seguro que él no tiene nada que ver. Dice la gente, ya empezó a defender a, al jaguar. Escuchen lo que les tengo que decir. Eh, yo siento que no tiene nada que ver, pero eso no me consta que haya hecho no algo malo pero no, Atila Félix nos mandó 50 pesotes, dice, aun si saliera el video de Devani cayéndose, no lo creerían, porque en sus cabezas ya se hicieron una historia morbosa alimentada por las redes Atila Félix eso es lo malo, eso es lo malo del internet de que aquí no va a parar hasta que haya un culpable Estás muy en lo cierto, a ti la Félix, pero la gente no nos va a escuchar. No te va a escuchar. No quiere escuchar. Bien, me dicen que eh, Gustavo Isidoro no es el, el verdadero jaguar. Como consejo por experiencia, no hables de Mafián, dice Mayra, 40, 50 pesos. Eh, Mayra, Mafián yo sé que es malo, que es vengativo, que es grosero, que es altanero, que es pleitero. Eh, pero bueno, si él quiere pelear, yo no voy a pelear yo en ningún momento, si él quiere tirar mis redes sociales que las tire, no pasa nada me tendré que volver a levantar, o sea mafián puede vengarse, ya si, si me quiere matar, pues ya sería algo pues delicado para él porque, pues ya muerto pues yo ya que digo, ¿no? pero pues no creo, digo, digo tiene su carácter, pero no creo que me quiera matar. Si me quiere, si se quiere vengar, pues podrá hacer muchas cosas. Si me quiere meter a una madriza, pues a lo mejor también, ¿no? No sé, puede ser. Pero no, no, no no estoy pensando que Mafián de verdad quiera hacerme algo. Porque estoy diciendo la verdad. Porque estoy diciendo mi opinión. Él ya dijo lo que opinaba de mí. Él ya dijo sus verdades. Pues yo también las digo, ¿no? Si quiere elevar esto a, a una madriza, o lo quiere elevar a matarme, pues, pues ya ni modo, ya ni modo. Eh, entonces, desde, desde este momento, digo, si algo me pasa, Mafián TV fue quien lo hizo. Entonces, pues de una vez, pues ya ya ni modo, yo no sé cómo va a terminar mi vida, o sea, a lo mejor puede ser por, por decirle cosas a Mafián. o sea, la verdad puede ser esto. Pero, pues si me algo me pasa, yo hago responsable a Mafián, porque, porque puede ser muy vengativo, según aquí la señora Mayra, que dice que ya no hable de ti, por experiencia, ah no, como consejo, Ah, por experiencia. Dice, como consejo, por experiencia. ¿Te hizo algo? ¿Mafiel ¿No, TV te hizo algo, Mayra? ¿O has visto que le ha hecho cosas a la gente? ¿Pero por qué le tendría que hacer cosas a la gente? Eso, eso no sería bueno. Cambia de tema, hablas lo, del otro y también te estás lucrando de esto. Oh, que la chinga, qué no les dije eso? ¿Ya ven? ¿Eh? Vale, Santos, acabas de llegar. Ya te dije que sí voy a seguir hablando de esto... Hasta que se me hinche los bolsillos. Eh, que yo también me estoy lucrando. ¿Que, ¿Cuántas veces quieres que repita que sí me estoy lucrando? Que pasado mañana voy a subir un video para lucrarme de Devani. ¿No estás escuchando? De los huevos y sal a investigar. Salgo a investigar, ¿qué? Si puedo generar dinero desde aquí sentado. Mira, desde aquí sentado, de hecho tú me ayudaste ahorita a ganar dinero si quisiera ganar dinero como mafián para que ya no lo tuviera envidia, pues no sé, no sé si saldría a investigar, sino pueden ser otras cosas. ¿Ya te dio info Mario? ¿Ya te dio info Mario? ¿O te, o te nego información por youtuber? ¿Yo para qué quiero información del señor Mario? Nunca he buscado al señor Mario, no es mi intención molestarlo, eh, lo que deba de saber lo dice a, a los noticieros, lo dice a reporteros, y ahora en su canal de YouTube, yo nunca he molestado al señor Mario, ni lo quiero molestar, ¿sale? Vale Santos, me cae que tú sí bailas con la canción de los Teletubbies, solamente te la voy a pasar, porque quizá acabas de llegar a la transmisión, y no habías escuchado todo el principio, entonces, pues por ahí te puedo entender, pero si estás toda la transmisión, y escribiste eso, es neta, es neta, güey, no escuchaste nada, vale Santos, contéstame con otro super chat, si es que ya entendiste, para saber si, si ya entendiste, solamente para eso, para confirmar, de recibido, ah, no, estoy platicando la historia, el, el, la noticia real, ya estoy como cierta personita, de que tengo una bomba, y tengo una bomba, Juan, yo me quedé esperando la pinche bomba, nunca llegó la bomba, y, y sí, no, no, no, no, no, ahorita nada más que me ponga a salvo, me voy a aventar una bomba, una bomba, es el pinche hora que no, no sé, cuál era la pinche bomba, ¿ustedes saben cuál era la bomba?, una mega bomba, ¿sí saben cuál era la bomba o no?, porque yo la neta, nunca la supe, nunca la supe, Dice, das lástima, tú solito estás denigrándote, dice Marisela Vargas. Marisela, eh, pues sí, la verdad, me estoy denigrando mucho, es muy feo, es, doy mucha lástima. Te recomendaría que pasaras a un video más, con más alegría, porque imagínate, estarme viendo aquí denigrándome, qué aburrido, qué, qué triste, qué nefasto es. Maricela Vargas... Vea otra transmisión, vea otro lugar, seguramente estará mejor. Mm, ándale, como estrella fugaz, dice, ya me aburrí, mejor me voy de aquí. Exacto, estrella fugaz, exacto. Como estrella fugaz, llegaste solo un momento y te fuiste así de rápido también. Entonces, ya les voy a decir, ya no me interrumpan porque estoy diciendo la noticia. El día de hoy recibí fotografías, recibí mensajes, recibí una red social. No sé si ustedes estén enterados, a lo mejor muchos de ustedes sí, pero hay un verdadero jaguar, un verdadero jaguar. Me dicen que este verdadero jaguar sí mueve chicas, sí está como tratante de blancas, que este jaguar sí anda en fiestas, que este jaguar sí vive en Monterrey, que este jaguar... Tiene un tatuaje de un jaguar en el pecho. Cosa que corroboré. Se ve como tiene un jaguar en el pecho. Dicen que este jaguar se viste como jaguar. Fui a uno de sus TikToks y efectivamente trae una madre como jaguar. Es pelón igual que Gustavo Isidoro. Sin ofenderlos, o sea, es más por decir cómo es, es pelón como Isidoro. Y dije, a pesar de que tiene el tatuaje, a pesar de que sí parece tratante de blancas, a pesar de que está pelón, a pesar de que sí se parece al de las fotos, a pesar de que sí es fiestero, a pesar de que, no voy a creer, pero entré a su cuenta de TikTok y gente, Julio Flores dice, Moncada, pinche envidioso, sí soy, sí soy envidioso, Julio. Gracias por recordármelo. De hecho, yo, Mafián TV, soy envidioso. Tengo mucha envidia, Mafián. Para que la gente lo siga, me lo siga recordando. No pasa nada. Entré a su cuenta de TikTok y me encontré con que todos sus TikToks, o sea, casi todos, son eh, haciendo alusión a que, a que consume drogas, a que se mete drogas. Todos sus TikToks son como de drogas. De que él... Están con drogas, con drogas que se está aspirando, que cristal, que todo es de drogas, todo es de drogas. Y me llamó mucho la atención en donde alguien le pregunta si él es el jaguar. Y se hace, se pone un video, se está grabando, pone el, el comentario aquí de que si es el jaguar. Y solamente hace como cara, ¿no? O sea, simplemente mira la pantalla y no dice nada. Bueno, pasó, pero hay otro que sí sentí feo, que sí dije, este güey sí puede ser el jaguar, ¿no? El tanto, el que tanto dicen jaguar. En otro video, está reaccionando a los 18 años de Devani. Está el video de Devani de este lado y está él de este lado. Arriba dice, eh, la voy a extrañar mucho o la extraño mucho o algo así dice con una carita así como triste. Y él se toma la cara y, y hace como, como burla, como que si estuviera llorando por Devani. Entonces fue ahí donde dije, pinche güey, ¿no? O sea, yo no sé si él sea el asesino, pero de que consume drogas lo, lo dice a, a todos los aires, ¿no? de que anda en fiestas, de que anda con mujeres, de que tiene tatuajes de un jaguar, de que se pone una madre como chamarra de jaguar, de que hizo video respondiendo a Devani, de que contestó un comentario de si él era el jaguar. O sea, este tipo, este tipo sí se ve peligroso. Este tipo sí se ve peligroso y yo no sé <coughs> si él... Tenga algo que ver con el caso de Devani. A lo mejor tiene que ver mucho con casos de mujeres, de prostitución, de tráfico de drogas. Puede ser, este esta persona sí se ve peligroso, Sí se ve que le vale madre. Sí se ve que, que puede hacer cosas. Se ve que tiene seguridad. Seguridad de... De que, te, de que te puede hacer cosas, ¿sale? No voy a poner su, no voy a poner su, su fotografía, no voy a poner su TikTok, porque va a pasar lo que hay que tener cuidado a que pase, a lo que le pasó a Gustavo o Isidoro, que toda la gente lo empiece, lo empiece a señalar como el jaguar, y que en verdad, porque sí, se ve que es una persona que puede ser pesada, y entonces si sí haya represalias una cosa aquí como youtuber es <coughs> participar comentar opinar hacer conspiraciones y demás todo eso que, que hacemos pero hay un límite hay un límite si pasas ese límite puedes estar en problemas entonces, a mí no me consta que ese tipo haya hecho algo malo con Devani, pero se ve claramente que sí hace cosas malas. Y no lo voy a dar a conocer. Sé que muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, ya lo han visto. Es igualito a Gustavo Isidoro, que, bueno, casi igual, solo porque Gustavo Isidoro mide como uno, un metro noventa. Eh, el otro es muy parecido, es igual barba, y no tiene cabello, está pelón, pero es mucho más chico, así que ese sí se ve peligroso, sí se ve peligroso, y les repito, a mí no me consta que el jaguar, Gustavo Isidoro, al cual todos están satanizando y quieren hincharlo, haya tenido algo que ver con Devani. Yo la única pregunta que le haría al papá de Devani, si me diera una entrevista, yo la única pregunta que le haría al papá de Evany es sobre si él o la fiscalía sospechan de Gustavo Isidoro como el tal Jaguar. Esa es la única pregunta que no he tenido respuesta, y es la única que me liberaría. Es una verdadera pregunta y una respuesta que que trascendería. Esa sí sería una respuesta que trascendería. El día de hoy, el papá de Devani mencionó algo. El papá de Devani dijo que esos que se habían ido a Estados Unidos, que si no tenían nada que ver, que fueran a declarar a la fiscalía. Ahí me pareció extraño que dijera eso el papá de Devani. Se refirá a Gustavo Isidoro. O sea, el papá cree que efectivamente Gustavo Isidoro... ¿Puede ser el asesino de Devani? ¿O está hablando, como me dijeron aquí en los comentarios, de, su, de las amigas que se fueron a Estados Unidos? No sé de quién, de quién a quién se estaba refiriendo el papá de Devani, pero dijo que esos que se habían ido a Estados Unidos, o ese que se había ido a Estados Unidos, no estoy seguro si dijo en plural o en singular, que se había ido a Estados Unidos, que se presentara a declarar si no tenía nada que ver. No sé si se refería a Gustavo Isidoro, que lo han señalado y tachado del culpable, o alguna amiga, o el mismo del Didi, no lo sabemos. Eso es lo que a mí me gustaría preguntarle al papá de Bani. La única pregunta que yo le tengo al señor es esa. El señor no se va a quedar callado, dijo que entregaría la vida misma por que se lo prometió a Devani, le prometió que resolverían el caso, que se le haría justicia. El papá dice que va a entregar la vida misma para eh, poder solucionar este caso y yo le creo. Entonces, yo voy a estar muy atento al canal del papá de Devani. Yo los invito a todos ustedes a que vayan a ver el canal del papá de Devani, que escuchen la información actualizada eh, los noticieros pueden decir muchas cosas, pero si tienen al papá de Devani en YouTube, pues listo, tienen la información directa. Vayan, suscríbanse, déjenle un bonito comentario, apóyenlo. Eh, seguidores de Mafián, eh, ya le dijeron lo que le tenían que decir. Si quieren seguir apoyándolo, déjenle bonitos comentarios. Si no lo van a seguir apoyando, simplemente ya déjenlo de seguir y, y vayan a, a otras cosas. Eh, respeten su luto, respeten su luto, eh, no diciéndole cosas al papá. Imaginemos al papá leyendo todo eso. No, no le carguemos más peso de lo que ya tiene al Señor. Entonces, este nuevo jaguar, yo no sé quién se vaya a aventar la noticia, porque esto seguro se va a filtrar poco, si sea, a mí ya me llegó y yo sé que ya lo he visto en otras partes, seguramente a alguien le va a llegar, de qué es el, cuál es el verdadero jaguar, y eh, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que sucede, no yo no voy a decir quién es, no me consta, les platico aquí que sí parece que anda metido en cosas turbias, y yo esperaré a ver qué sucede. Tampoco me consta que ese tipo haya hecho algo malo con Devani. Así que gracias a, a todos que estuvieron esta noche aquí. Eh, Aldair Laguna, como dice, o sea, dice, ya deja de hablar de él. No puedo hablar de... No puedo dejar de hablar de él. este Más bien de Devani, ¿no? No puedo dejar de hablar de Devani. Sí, Mafián TV ya se retira del caso de Devani seguramente Mafiante TV ya no saldrá en las pláticas que tengamos y solamente saldrá y seguirá lo del caso de Devani. Se los vuelvo a repetir por si no estuvieron al principio. Voy a seguir hablando del caso de Devani hasta que el algoritmo lo quiera. Si les gusta, pues bueno, acompáñenme. Si no les gusta y se aburren ya con eso, bueno, nos vemos luego. Eh, pero como hoy les demostré, un video de los que según les gustan a ustedes, no subió ni a cinco mil vistas. Entonces, pues claramente ahí noto que el algoritmo me está pidiendo que hable del caso de Ebony. Y así lo voy a hacer. Si me estoy lucrando, si me estoy lucrando. Lo vuelvo a repetir. Si le tengo envidia a Mafia en TV, le tengo envidia por ganar un millón de pesos. Estaría padre que yo ganara un millón de pesos. Lo envidio porque tiene muchos seguidores y creció mucho en YouTube. Lo envidio también por eso. Y lo envidio mucho más. Mucho más lo envidio porque lo quieren bastante y lo defienden tanto. Eso es lo que más envidio de Mafia en TV. Así que ahí está, para que no me vuelvan a, a decir o si me lo repiten, pues ya saben que es cierto, ¿no? Gracias a toda la gente que me acompaña. Gracias a toda la gente que me apoya. Digo, no todas las cosas son malas. Eh... Gracias por esos 50 pesotes. ¿Quién, quién, ¿Quién me los dio esos 50 pesotes? Eh, eh, no, no me defiendan. En serio, no me defiendan. No me defiendan. Los que son trolls son como fans de Closet. De hecho, de hecho muchos fans de Closet se han vuelto... De hecho, muchos trolls se han hecho fans. Y muchos fans se han hecho trolls. Así que, gente, no, no me... No me no este, se metan por mí, no me defiendan. Eh, ellos solos tomarán su camino. Pueden quedarse aquí en las transmisiones, pueden ver mi contenido, o simplemente se van y, y listo, ¿no? Nos quedamos los que siempre hemos estado. Así que no se preocupen, no se desgasten peleando con, con la gente. Y más, y, y más porque son señoras. Son señoras. aquí Fíjense, algo bien extraño es que gracias a Adri, Adri puede viajera, gracias... Adri Poe viajera, Adri De Po, Adri De Poe viajera. Gracias, Super Sticker. Eh, es muy curioso. Fíjense que ahora la, la gente que me molesta, que me manda groserías, que me escribe mensajes, que me está atacando todo el día, y, y entro a ver sus perfiles, en su mayoría, un 70% son señoras. Son señoras. Señoras, entre los 35 años a los 50 seguramente sí más o menos son señoras las que me están ataque y ataque y ataque muerto de hambre si quieres te deposito para que comas y no sé qué un montón de señoras señoras dios mío y los otros que son los, los otros trolls que tengo que ya son como que los que tengo de, de repertorio ya como mis trolls le van a la América, o sea, cuando veo un, un chavo que es troll, o sea, que veo que es joven, y entro a ver quién es y qué hace, etcétera, le van a la América, o sea, es increíble. Me he sorprendido bastante con estos trolls, entonces los distingo muy bien, distingo cu cuáles son trolls que vienen de parte de, del canal de mafian y cuáles son los trolls de los que siempre he tenido, señoras y muchachos, que le van a la América, <risa> esos son mis tipos de trolls, bien gente, es hora de irnos a descansar, mañana subiré un nuevo video al canal, no será sobre el caso de Devani, eh, mañana no me quiero lucrar con el caso Devani, me voy a lucrar con otro caso, entonces mañana subo nuevo video y pasado mañana sí me lucraré con otro video de Devani, el el siguiente día que sería miércoles seguramente y a ver a quién traigo para entrevistar o si no pues le, leemos el correo no vamos a ir checando los whatsapps a ver qué me han mandado y yo creo que mañana es, hacemos eso revisamos los whatsapps y a lo mejor recibimos llamadas telefónicas mientras tanto pues me despido gracias en gente en tiktok gracias gente en instagram gracias gente en younow los quiero mucho y como dijo Mafian TV, en verdad, en verdad, en verdad, lo único que aquí que debe de importar es que se haga justicia con el caso de Devani. Eso es lo que verdaderamente nos debe importar. Y la verdad hemos hecho un argüende de este caso, un argüende. Yo, eh, yo sé que yo mismo he sido partícipe de un argüende cuando nosotros deberíamos estar enfocados en que se hiciera justicia por, por Devani. O que se, sub, que se sepa la verdad, ¿no? Eso es todo. Los quiero mucho. Descansen.